Señor, un no voy a esperar mes Y arriba tal momento. Todo el que di, el que yo expreso, la música que.